salud <tose> Entonces, claro, ¿no? en el, para entender y para conversar con la gente los temas de salud hay que distinguir dos cosas, lo que es la mejora de la salud en general y lo que es el funcionamiento de los servicios de salud lo que más nos preocupa comúnmente son, es el funcionamiento de los servicios de salud ¿por qué? Porque, bueno, porque cuando nos sentimos mal nos sentimos enfermos, ahí es donde recurrimos para tratar de que nos alivien el dolor nos, nos nos curen la enfermedad o por lo menos nos ayuden a convivir. ¿no? Aquellos que ya pasamos la barrera de los intenta, eh, cualquiera que sea, este, lo que tenemos que aprender a convivir con una determinada enfermedad. Pero también preocupa recuperar la salud cuando es un hijo el que está enfermo, o es un hijo chico, este, o un familiar, en fin, tratar de. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los servicios de salud. Pero hay otro aspecto que también es muy importante que es las condiciones de salud de la población. Y en ese sentido yo no tengo ningún empacho en de decir: el, gobierno, el primer gobierno del Frente Amplio hizo una, una enorme contribución positiva a la salud de los uruguayos, poniéndose muy firme en el tema del tabaquismo. Nos dolerá, nos molestará, nos incomodará para aquellos que fumábamos este, o aquellos que aún fuman, pero. Con el tiempo se va viendo como la gente fuma menos y menos y como consecuencia de eso hay muchas menos enfermedades vinculadas o derivadas del tabaco. Entonces, si uno toma eh, la situación de salud, que es esta segunda parte de la cual estoy hablando, ahí hay luces, cosas muy buenas como el tema del tabaco y hay sombras, cosas muy malas como la vacuna del papiloma humano. Que, Arrastraron las patas durante no sé cuánto tiempo para no darla, eh, compraron una cantidad de dosis que no tenían preparado cómo las iban a dar, finalmente muchas de esas dosis se vencieron, las tuvieron que tirar y en lugar de estar previniendo el cáncer de útero como se podría haber previsto desde hace ya bastante tiempo, eh, todavía estamos en un proceso de incorporación de esa los temas que hace la salud pública, vacunas, programas de nutrición, programas contra el tabaco, programas con, con respecto al consumo responsable del alcohol, programas contra las adicciones, etc., yo creo que esos son temas sagrados, esos son temas que no se deben politizar, porque está un bien superior que es la salud de todos. De está por encima de los partidos políticos, ahí lo que tenemos que tener son políticas de Estado. Y de hecho el Uruguay las ha tenido, porque hemos tenido programas de vacunaciones desde los gobiernos colorados de mediados del siglo pasado, pasando por los gobiernos de la dictadura, siguiendo por eh, los gobiernos posteriores, y los vamos a seguir teniendo. Y es gracias a eso que tenemos una salud hoy mucho mejor que la que teníamos hace, hace 60 años, cuando el CIDE. Cuando la CIDE, la comisión, para aquellos que son más jóvenes, eh, hace 50 años se hizo un esfuerzo de planificación muy importante en Uruguay que se llamó la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Económico, la CIDE, la presidió el contador Enrique Iglesias. Y bueno, y la tasa de mortalidad infantil en aquel momento era 43 por mil. O sea que morían 43 niños en el primer año de vida por cada mil nacidos vivos. Hoy la tasa de mortalidad infantil es de 9 por mil. O sea que ha bajado, ha bajado mucho. Bajó más en el interior que en Montevideo. En aquel momento la tasa de mortalidad infantil de Montevideo era la mitad de lo que era en el interior. Hoy el departamento de Montevideo está en el lugar 11, o sea que hay 10 departamentos que tienen una tasa de mortalidad infantil más baja que la que tiene Montevideo. Y bajó por muchos motivos y bajó durante todos los gobiernos bajó mucho durante los gobiernos colorados, durante el primer gobierno del doctor Sanquinetti y el año porque se puso especial atención en bajar la mortalidad. Pero digo, la salud de los uruguayos está mejor. La preocupación que todos tenemos y que está manifiesta en el libro, en el programa de Uruguay 2015-2020, es que no están claros ¿Cuáles son los objetivos sanitarios a lograr en los próximos cinco años? Y nosotros creemos que tienen que estar especificados, que tenemos que decir a cuánto queremos llegar en términos de mortalidad infantil, a cuánto queremos llegar en términos de prevención del cáncer de mama, etcétera, de cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tener objetivos sanitarios, tener enfermedades que preocupan a los uruguayos y donde vamos a hacer un esfuerzo por tratar de mejorar la situación de salud. No se mejora sola. Uno de los efectos graves que tuvo el, este gobierno, el segundo gobierno del Frente Amplio, es que se dedicó más a explicar por qué no bajaba la mortalidad infantil que a tratar de buscar las causas para hacerla bajar. Entonces, inventaron la explicación del gobierno de que nacían más niños prematuros, de bajo peso. No, y el bebé que murió en antiguas, ayer, ese bebé no se podría haber salvado perfectamente bien hay cosas que no se están haciendo bien es por las cuales la mortalidad infantil y ustedes van a escuchar que bueno que la mortalidad infantil ahora está en, en el núcleo duro por el, ahora aparecieron los núcleos duros, está el núcleo duro de la pobreza, el núcleo duro de los burros el núcleo duro de la mortalidad infantil no, no, no, no hay ningún núcleo duro para la población uruguaya cuando queremos conquistar una cosa la conquistamos pero tenemos que trabajar seriamente y sin excusas sin explicaciones falsas etc. bueno con respecto al programa, el programa estipula bien claramente que vamos a proponernos y vamos a proponerle al país lograr determinados objetivos sanitarios que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la adolescencia, que tienen que ver con las mujeres en edad fértil, que tienen lo tanto, con la salud sexual y reproductiva, que tienen que ver con la población adulta y que tienen que ver con la población adulta mayor. Podemos tomar ejemplos de cada uno de ellos, pero déjenme comentarles, por ejemplo, con respecto al, al adulto mayor. Bueno, en el adulto mayor estamos proponiendo cosas que son muy importantes para la salud del adulto mayor. Algunas cosas que son, que parece que no tienen relación con la salud, pero en realidad tienen mucha relación con la salud. En primer lugar, un programa de mejoramiento de las casas de salud. Porque por hoy las familias tienen la constitución que tienen. Los, los dos adultos, si es que hay dos adultos en el hogar, los dos trabajan, eh, los hijos tienen que estudiar, no hay quien se pueda hacer cargo del adulto mayor, muchas veces el tamaño de la vivienda no da como para tener, y entonces el adulto mayor va a una casarse. Ahí empieza el trámite. Porque cuesta mucha plata por un lado, y por otro lado las condiciones en que tienen los no son las ahora si uno se pone muy rígido y dice, bueno, tiene que aplicar la normativa, tiene que tener tanto personal por cada, cada cantidad de personas internadas, tiene que tener la limpieza absoluta, tiene que tener las mejores condiciones higiénicas, y la persona que administra la Casa de Salud le dice, bueno, macanudo, yo trato de cumplir con todo eso, mis costos son 25.000 pesos por mes. Entonces, la tres cuartas partes de la persona que está internada, en la familia le va a decir, mire, no, nosotros lo disponemos de para bancar todo eso. Entonces, ahí diseñamos un sistema o proponemos diseñar un sistema que bien, yo creo que es bastante ingenioso, es? démosle a esas personas que tienen una casa de salud y que tienen el interés de progresar, de hacer las cosas bien, de cumplir con las normativas. Démosle facilidades, démosle un crédito, démosle asistencia técnica, ayudémosle a ver y a identificar cuáles son los aspectos en los cuales no está cumpliendo y cuáles de ellos puede ir corrigiendo en un plan, y demosle un crédito para que pueda irlo corrigiendo y pueda irlo pagando. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a mantener los costos bajos, pero al mismo tiempo vamos a mejorar la calidad de la atención que se brinda. No es, un, es un crédito con asistencia técnica, no es un regalo, pero es una ayuda muy importante. ¿Qué otra cosa proponemos con respecto a los adultos mayores? Bueno, proponemos la creación de 200 centros de atención del adulto mayor. ¿Qué quiere decir eso? Todos ustedes deben estar familiarizados con lo que es un CAIF, ¿no? Los CAIF son esos centros, el centro de atención de la infancia y la familia, se crearon durante el primer gobierno del doctor Salguinetti, a los cuales las familias llevan a los niños para que los tengan durante el día, los estimulen, les den de comer, les hagan... En la, en las primeras experiencias de, de lectura, de cantar canciones, de jugar juegos, etc. O sea que no son guarderías, son bastante más que guarderías, pero uno de los, uno de los fines que cumplen es la de poder tener a los niños entre los 2 y 4 años antes de que empiecen la educación eh, pues, eh, inicial, antes de la primaria. Es un lugar de contención y de estimulación bueno, porque no podemos tener lo mismo para los adultos mayores un lugar donde la familia durante el día pueda decir bueno, a ver abuela, abuela nosotros te llevamos al, al CAM el centro de atención del adulto mayor te tenemos ahí durante el día y te van a dar de comer vas a socializar con otros adultos mayores para poder cantar canciones van a poder, poder jugar juegos van a poder mirar televisión, para poder conversar les van a dar de comer, los van a cuidar los van a higienizar y todo lo demás y después de noche cuando volvemos de trabajar eso, la idea es que se financie de la misma manera que el CAIF, se financie con un subsidio del gobierno central a un grupo comunitario que lo administre, de la misma manera como se administra los centros CAIF, igual, igual. ¿Ah? Entonces, son dos propuestas que no son específicas sobre salud, pero que hacen mucho a la calidad de vida y por lo tanto a la situación de salud de las personas. ¿Por qué? Porque en el centro de atención del adulto mayor se va a poder detectar rápidamente si una persona tiene algún tipo de descompensación, si tiene, aparece algún tipo de cambio, algún tipo de enfermedad, porque va a haber personal, lo mismo que en los, en los hogares de ancianos. Ahora, salgámonos de los temas de la salud en general, podríamos poner otros ejemplos de otro grupo de edad, pero pasemos a, a lo que seguramente a ustedes más les interesa, que es el funcionamiento de los servicios de salud. En los servicios de salud se hizo una reforma de salud en el año 2007-2008 eh, pero fue una reforma a ver, vamos a tratar de ser lo más este, objetivo posible una reforma que tuvo sus aspectos buenos pero que tuvo también sus carencias ¿Cuáles fueron los aspectos buenos? Bueno, los aspectos buenos desde mi punto de vista y yo creo que nosotros como colorados y como ballistas tenemos que defender eso los aspectos buenos fue de que se buscó una forma de financiamiento tal de que aquel que ganara más contribuyera más a los servicios de salud de todos de tal manera que aquel que ganara menos tuviera, pudiera contribuir de acuerdo con su posibilidad y que el acceso a los servicios fuera independiente de lo que cada uno contribuyera ese es el principio y nosotros con ese principio estamos de acuerdo es más yo propuse una cosa muy similar cuando fui ministro por segunda vez en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti en el año 1995 uno puede cambiar el financiamiento pero conjuntamente con el financiamiento tiene que cambiar la forma la, la, la, la forma en que se organizan las instituciones para dar los servicios muy bien ahí empezaron con mucho viento pero enseguida empezaron a encontrar dificultades ¿qué hacemos? ¿incorporamos a clínicas? ¿no incorporamos a clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, el clínicas no quería ser incorporado el clínicas nunca quería ser tocado por nada porque la universidad eh, con el clínicas tiene 75 de la de Tiene un, la una bandera muy importante para reclamar recursos entonces al principio dije la universidad dijo la clínicas no entra al Sistema Nacional Integrado de Salud la clínicas es eh, parte de la autonomía universitaria muy bien. ya hace tres o cuatro años que están pidiendo a gritos entrar porque si no los servicios se le van se le van servicios para el militar, se le van servicios para los para puntualistas, se le van servicios para las clínicas privadas entonces ahora quieren entrar y ayer el doctor Vázquez dijo que iba a poner en clínicas adentro del sistema de integración ¿pero el hospital militar no ¿Sí? tampoco integraron al hospital militar, tampoco integraron al hospital policial Tampoco integraron al Servicio de Asignaciones Familiares, al Servicio Médico de Asignaciones Familiares, o a los Servicios Médicos de las Empresas del Estado. Entonces, terminaron con un sistema que es lo mismo que había, pero con otras formas de financiamiento. Algunos financiamientos que vienen por el presupuesto de rentas generales, como es la mayor parte del financiamiento de ACE, otros que vienen por las cajas propias, como es el caso de Sanidad de las Fuerzas Armadas o Sanidad Policial, y otros que vienen por el financiamiento fundamentalmente privado, como es el caso de los sanatorios privados. Entonces terminaron con un sistema que no es integrado, que no es nacional, porque no es que una persona esté afiliada... La asociación española sobre mundo, por decir un nombre en Montevideo y si le ocurre un accidente en Durán no es atendida en Durán, no, es atendida en Montevideo, no es nacional, no es integrado y básicamente lo que hace es cambiar la forma de financiamiento de aquello que ya existía y que sigue existiendo con las mismas contradicciones que existían en aquel momento. ¿Cuál es la única salvedad con no, respecto a esto? Bueno, Ustedes sabrán que una vez al año se abre un periodo en el cual uno puede pedir pase. Porque uno está descontento con la mutualista en la cual está, o con el seguro privado en el cual está, o con ACE, y es, un, y es un miembro que está cubierto por el Fonasa, entonces uno puede pedir pase de los institucionales. Ahora bien. Muy bien. Supongamos que cualquiera de nosotros, yo estoy afiliado a una institución X, una mutualista y quiero pedir pase ¿qué información tengo yo para pedir pase? ¿hay algún lado donde esté publicado cuánto cobran por órdenes cuánto cobran por ticket cuánto tiempo de espera hay para ver a un médico general, a un, a un ginecólogo, a un urólogo, a un esa información no está disponible, no es fácilmente accesible para la mayoría de la gente. Claro, le van a contestar, bueno, pero si usted entra a la página web de cada una de esas instituciones, sí, bueno, ¿cuánta gente común tiene el, no solamente la capacidad, la disponibilidad de computador, etcétera? ¿Cuánta gente tiene el tiempo como para hacerlo? ¿Cuánta gente tiene el tiempo? Y además, cuando entra a la página web no siempre le dan la información que usted quiere. Por ejemplo, los tiempos de espera no se lo van a dar. los tiempos de espera para cirugía, los tiempos de espera, es decir, es mucha información la que se necesita para poder ejercer ese derecho a transferirse de un lugar a otro, entonces es más transferirse por eh, el boca a boca, que es una buena fuente de información, pero que de cualquier manera es limitada. Entonces dice, bueno, pero la demostración de que el sistema eh, funciona bien es que la gente no se cambia, no, no, no, la gente no se cambia porque no tiene información para cambiarse. No es que no, sea porque el sistema funciona bien. La gente no se cambia porque no tiene mucha información para cambiarse. Pero además, la mayoría de ustedes yo de aquí de Montevideo, yo también lo soy, pero piensen en una, en una persona que vive en el interior, en el, cualquier departamento, en la ciudad de Florida, para no irse muy lejos de Montevideo. ¿Qué opciones tiene en Florida? Tiene, ¿O el hospital, o la Cooperativa Médica de Florida. Y puede ser que tenga alguna policlínica de alguna motorista de Montevideo. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones de cambio? Son muy limitadas. Son limitadas esas dos que general además son ese mismo personal simplemente que en un lugar como son propietarios lo van a atender mucho mejor que en el otro lugar donde son empleados públicos o sea que no hay mucha posibilidad de optar pero no solamente no hay mucha posibilidad de optar el sistema integrado significa que ambos tipos de instituciones, la mutualista y el hospital de ACE se complementan entre sí para darle la mejor asistencia al usuario pero eso no funciona porque si se complementan entre sí, entonces no tiene mucho sentido estar optando. Si es lo mismo en un lado o en otro. Entonces es muy interesante, si ustedes miran, ya enseguida le doy. Si ustedes miran las entrevistas al director y al subdirector del hospital de Artigas, respecto a este bebé de 14 días que acaba de fallecer, en un determinado momento el director le pregunta al periodista, y dígame una cosa, ¿y acá en el hospital no hay un CTI? ¿No había un CTI donde se pudiera internar ese niño para darle los cuidados intensivos que necesitaba? Dice, no, acá en el hospital no tenemos. El periodista no le pregunta si Cremeda, Gremeda, que es la gremial médica de Artigas, tiene o no tiene, pero Gremeda tiene el CTI. Pero ese niño no fue internado en, en el CTI de Gremeda porque el hospital... O no tiene convenio, o tiene votado el convenio, o simplemente no están las relaciones suficientes de complementación como para poder utilizar ese recurso. Entonces, ese niño termina siendo derivado a salto, que desde arriba a salto son unos cuantos kilómetros, y finalmente fallece menos de 24 horas después en salto. O sea que el sistema realmente no funciona. Sí. Con el micrófono casi todos escuchan. Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo soy jubilada y mi esposo es militar jubilado. A mí, a yo partir de diciembre, piñas. me empezaron a descontar un 2,5% más por FONASA. Porque el hospital militar no, es, no entró en el sistema de, de FONASA. Y yo ahora estoy pagando, yo soy, eh, soy civil, no soy sé, militar. El, el, el, el, con mi esposo. Pero él tiene salud militar, no es hospital militar. Entonces pregunté en la caja militar y me dijeron que estaba bien, que era así. Uh -huh. Pregunté en el BPS también. ¿Por qué yo tengo que pagar, que soy doctor? civil, a él que es caja militar? Claro. Claro. No, no, no, no es justo. Me dijeron que sí, que estaba bien. Y aparte de eso, a Prejo, él estaba en salud pública, en en En, hace. en hace. Bueno, pero en es que febrero va a poder elegir. En febrero del año que viene. Todo lo febrero es cuando se hable el corralito. Entonces en febrero va a poder elegir volver a sanidad a las Fuerzas Armadas. Pero él sigue teniendo sanidad. Sigue teniendo sanidad, pero además se nace. Pero de, ah, eso fue de, de oficio que va. Porque la ley, lo que la ley lo que hizo fue incorporar, va incorporando progresivamente a los jubilados al FONASA y al incorporarse al FONASA le dan para elegir un prestador que puede ser OASE, o ACE u, u otro prestador si no elige ninguno como la mayoría de la gente no sabe que tiene que elegir la mayoría de la gente no elige incorporan automáticamente a ACE que fue lo que hicieron pero de cualquier manera el aporte lo va a tener que seguir haciendo porque es lo que la ley dice que habiendo aportado toda la vida igual de cualquier manera tiene que aportar por sus cuidas. ese no es el problema grave es se aumentaron muchísimo los recursos para salud, el financiamiento disponible para los servicios de salud pero los servicios de salud no mejoraron no solo no mejoraron no se mantuvieron como estaban sino que empeoraron eso es lo más grave ¿por qué? bueno ahí tenemos que diferenciar lo que es HACE de lo que es el mutualismo en HACE empeoraron porque nace a partir de mediados del año 2010, se permitió que quien mandara fuera la Federación de Funcionarios de Salud Pública, comandada por el señor Alfredo Silva, la señora Beatriz Fagián y toda su comanda. El... Esto lleva. Es Esto lleva. es <risa> Ever Esto es fue Primero el amigo. disparate disparate supongamos que a cualquiera de nosotros nos entran ladrones por la puerta de la cocina bueno, lo que hacemos es, arreglamos la puerta que nos rompieron pero además le ponemos una reja, le ponemos dos cerraduras más o sea, nos robarán de vuelta, pero no por la puerta de la cocina <risa> bueno, al hospital Maciel le robó Clarider con la empresa de limpieza cobrándole horas que no se trabajaban. Fue detenido el dueño de Clanider, fue detenida la administradora del hospital, fueron procesados, vino Buena Estrella y le robó al hospital más que horas que no trabajaban. Entonces uno dice, pero no puede ser tan tarado, no puede ser que le roben dos veces por la misma puerta. No tenía con qué hacer No tenía. No tenían, no, no tenían ganas de que no le robaran, que no es lo mismo. tres hospitales, más con la, con, el mismo, con la misma asociación patrocinada por la gente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. ¿Por qué? Eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son, pues, son mala gente? No, porque tienen un interés político. La Federación de Funcionarios de Salud Pública en el año 2010 tenía 4.000 afiliados. 14.000 afiliados, porque cada empresa tercerizada que ellos fueron creando les permitían ser afiliados a la federación. Y entonces, no solamente tiene 14.000 afiliados, cada uno de esos afiliados pone determinada cantidad de plata, y por lo tanto tiene es un gremio que tiene muchísimo más plata, tiene muchísimo más poder... Tanto que tiene una de las integrantes, una de las dos coordinadores generales de PISEN, es la señora que de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. O sea que en ACE manda el gremio. A mí una vez me preguntaron cuando era ministro de Salud Pública. Yo fui ministro dos veces. Pero se acabó, hasta ahí. ¿eh? Ni soñando, nunca más. La primera vez fue en el inicio del gobierno del doctor Lacalle. Era un gobierno de coalición, se necesitaba integrar el gabinete con algunos políticos o técnicos afines al Partido Colorado e ingresamos al gabinete Raúl Lago, que después fue secretario de la presidencia del gobierno de José Valle, ingresó como ministro de Vivienda y yo ingresé como ministro de Salud. El subsecretario el doctor Magliones, duramos un poquitito más de un año, casi un año y medio, hasta que el doctor Sanguinetti y la calle se distanciaron y nosotros empezamos. Pero bueno, ahí fue la primera vez. La segunda vez fue cuando el doctor Sanguinetti sale electo por segunda vez presidente. En el año, a fines de 1994 sale electo por segunda vez, entonces en marzo de 95, hasta mediados del 97, fui nuevamente ministro de salud. En aquel momento el relacionamiento entre las autoridades del ministerio y la federación de funcionarios era un relacionamiento civilizado razonable privado terminamos con que los pacientes se atendían mejor porque no tenían que salir a otro lado, nuestros funcionarios estaban mejor porque ganaban más dinero tenían mejor sueldo ¿y saben qué? y el Estado gastaba menos plata nos costaba mucho menos hacer eso adentro de nuestros propios hospitales que estar contratando CTI privado bueno, hoy ese problema existe exactamente igual que lo que existía hace 25 años, en el año 1990, con la diferencia de que hoy no se puede arreglar trabajando con la Federación de Funcionarios, porque la Federación de Funcionarios está en contra del mejoramiento de los hospitales de Asa. Entonces, primera cosa que estamos planteando en cuanto a los servicios de salud es restablecer el poder político sobre el funcionamiento de ASE. No en contra de los funcionarios, no en contra del gremio, no, no. Dialogando con ellos, trabajando con ellos, pero en definitiva, tomando las decisiones que tenemos que tomar. Y por eso es que proponemos que a los delegados de los trabajadores y a los delegados de los usuarios en hace y en la junasa tengan voz, pero no tengan voz. Alguien les va a decir, a que ustedes están en contra de los representantes. No, no estamos en contra estamos a favor de darles el mismo estatus que tuvieron en el gobierno del doctor Vázquez. Porque cuando el presidente Vázquez creó, hace y creó la Junaza, puso representantes sociales, representantes de los usuarios, representantes de los trabajadores, con voz y sin voto. El voto lo adquirían cuando entraba el nuevo gobierno. O sea que mientras él fuera presidente, los, las cosas eran tranquilito entonces no es que nosotros estemos en contra, nosotros lo que queremos es que estén informados, que participen, que ayuden pero que en definitiva la responsabilidad sea el poder político porque al final de cuentas el es que se somete al veredicto de la población con su voto ese político, es sistema político ahora bien ustedes conocen quién es, ese, quién es el señor Alfredo Silva alguien escuchó hablar del señor Alfredo Silva alguien no escuchó hablar de Alfredo Silva representante de los trabajadores ¿Alguien, el que no escuchó, que levante la mano todos escucharon. muy bien alguien escuchó hablar del señor Wilfredo López el que escuchó hablar del señor Wilfredo López levante la mano nadie escuchó algunos de ustedes se atienden en los hospitales de hacen. ¿Sí? Bueno. Si Hugo Wilfredo López es el que lo representa a usted en el directorio de Ace. No lo conoce, ni lo digo, no, no, no. Nunca lo escuchó. Yo tampoco. <risa> Se ve que no lo representa muy bien. Pero no lo escuché decir nada con respecto a este niño. Que era un usuario de Ace, este niño que falleció en Artigas no lo escuché decir nada con respecto a aquella señora que falleció en el hospital de Paso de los Toros que murió desangrada como si estuviera en el medio del campo pero, de tres meses, de tres meses, de... pero a quién representa el señor Wilfredo López si no habla de estas cosas cobra como director de un servicio descentralizado, cobra un muy buen sueldo tiene auto, tiene secretarias, tiene personal a su disposición, etcétera, etcétera. Pero nunca habla a favor de los usuarios, nunca defiende decir a ver, a los usuarios no nos están atendiendo bien, tenemos, tenemos que ir a las 5 de la mañana para obtener un número en una policlínica. Y Yo no les estoy hablando en el aire, les estoy hablando de lo que pasa en la policlínica de Parque Plata o en la policlínica de La Paz, donde para ir a ver a la ginecóloga o para ir a ver al pediatra, hay que ir a las 5 de la mañana porque a las 9 viene la funcionaria, da 10 números y se acabó. Y si no, no está desde las 5 de la mañana, no tiene ninguno de los 10 números. Son los 10 primeros lugares nada más, los 10 primeros que van a hacer la cola. Y Wilfredo es López, se ve que le comieron la lengua a los ratones porque yo nunca le escuché hablar. ¿Y lo conoces algo más? Sí, lo conozco, claro. Sí, claro, una vez lo llamé, le dije. De, Venga a verme, quiero, una quiero... Foto, aunque sea. ¿Sí? quiero. sí? Sí, claro. Sí, sí. Entonces. Pero les, voy a, pero les voy a contar más, porque eso hace a lo que en definitiva yo creo que va a ser la, la, la tumba del actual partido de Gobierno. ¿Por qué fue electo el señor Wilfredo López? Cuando yo era Ministro de Salud Pública, vino a verme una vez una señora que se llama Barrera, de apellido. Todos la conocemos por Bimba Barrera. Es una persona que se dedicó, creó una organización no gubernamental que se llama ADUS, Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud. A-D-U-S-S. -S. Y esta señora Barrera era muy amiga de Juan Pablo Terra. No sé si ustedes recordarán, aquellos que tienen un poco más edad, Juan Pablo Terra era un dirigente del Partido Demócrata Cristiano. En un determinado momento en el PDC él se fue al Frente Amplio y después de la dictadura hizo que el PDC se saliera del Frente Amplio. Bueno, Mimba Barrera era militante del PDC. Y amiga de Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra falleció, era socio del Círculo Católico de Obreros, y falleció por un error de mala praxis. Le administraron un medicamento en una dosis totalmente equivocada y murió como consecuencia de eso. Y ella, en su accionar militante y en su admiración por este hombre, que es una cosa perfectamente entendible y encomiable, dijo yo voy a hacer una asociación para defender a los usuarios para que estas cosas, para prevenir este tipo de cosas. Bueno. Cuando yo era ministro de Salud Pública, vino un día a verme y me dijo, no tenemos local, no tenemos secretaría, no pedimos mucha cosa. Lo único que pedimos es una oficina, un teléfono y una, un funcionario administrativo para que nos apoye a manejar los reclamos que puede haber, tanto en el sector público como en el sector privado. Y se lo dimos. Es una oficina que queda. Acá se Sevilla, ¿no? Ahí enfrente, en una de las casas que tiene salud pública acá, en la vereda de frente. ¿Eh? Bueno, era la candidata natural a ser representante de los usuarios en la Junasa y, y, en, el, y en, en el directorio de ACE. Pero misma Barrera tuvo la osadía de decirle a la ministra de Salud Pública del momento del primer gobierno de regional, ¿no? tuvo la osadía de decirle. Yo no soy del Frente Amplio, si yo represento a los usuarios, represento a todos los usuarios. Los blancos, los colorados, los frentistas, los independientes y los que son de ningún partido, pero son usuarios de los servicios de salud. Bueno, ¿acaso eso para que el señor Wilfredo López fuera el representante de los usuarios y no fuera él. Y esa es la tumba de cualquier gobierno. La que, toca la, Bates, la que va a la ¿Por qué esa es la tumba de cualquier gobierno? ¿Por qué no se puede politizar el manejo de la salud? Porque uno lo que necesita es gente que tenga puesta la camiseta y que sepa lo que, tenga, lo que tiene que hacer? Lo peor de todo es tener incondicionales. Y peor aún, si los incondicionales no saben lo que tienen que hacer. Yo prefiero mil veces tener a alguien de otro partido que sabe lo que tiene que hacer y que es leal, a tener un incondicional que no sabe lo que tiene que hacer. Y eso es lo que hace que los servicios a difusiones van mal. Tienen incondicionales que no saben lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso con el trabajo de todos nosotros va a cambiar a partir del 1 de marzo y vamos a tener la oportunidad, pero también el compromiso de que en el manejo de la salud vamos a poner el interés de la gente primero que el interés del partido. Porque en definitiva la sociedad junta recursos para la salud y crea organismos públicos para defender a todos los uruguayos, independientemente de qué partido sean, de qué condición social sean, que sean hombres, mujeres, que sean ancianos que sean niños, que sean de Montevideo, que sean del interior sean de donde sean nuestras obligaciones para con todos ellos y en eso yo les puedo asegurar que Pedro lo tiene muy claro y no va a avanzar de manera que ese es el compromiso de cambio que asumimos frente a todos ustedes y que ustedes con total honestidad y responsabilidad pueden asumir frente a los demás cuando hablen de estas cosas bueno, muchas gracias por escucharme ahora las preguntas